¿Qué dice don Remy Conde? Muy Mi buenos Mi buen días. amigo, Gringo González. Qué gusto saludarlo. Bienvenido. Siempre es un placer estar ¿Qué fue con del gato? usted. ¿Qué no, pasó con el gato? El, el, el, el, el gato se fue. Al final, ya la recta final, ya botamos todo al gato ni modo. Si vuelvo, volveré con gato. <risa> Va a volver. Bien. Eh, ¿Qué novedades? Mire, usted lo que lo que anticipaba. Ay, cierto, la imagen que me pusieron. No hay nada más maravilloso que el amor de madre. Cierto. Todos te pueden fallar, todos en la vida, tu mejor amigo, todos, todos Menos mamá, es el único ser programado para amarte aunque la arruines Aunque hagas lo que hagas, la madre es el único ser que te va a bancar Así que ámala, cuídala, abrázala Y si la tienes viva, pues dale un fuerte abrazo Yo le mando un abrazo a mi griego siempre Mira, a propósito de esta imagen, ¿no? Sí, qué maravilloso En serio, no hay nada más maravilloso que el amor de madre me acuerdo que ahí en el anaquel de mamá, cuando tenía un par de años, uno o dos estaba ahí metido, así similar a eso. Qué lindo. Así jugabas con tu mamá. Uh, ¿Ah? qué, ¿qué no ha hecho mamá? Papá estaba Bien. siempre de viaje y mamá me ayudaba hasta con las tareas de carpintería, ya le digo. Qué belleza. Solo que no podía y, bueno, mis trabajos eran muy truchos. <risa> Sucede. Buenísimo. Bueno, algo aprendí en el colegio. ¿Volvemos? <risa> Volvemos. Eh, entremos en materia, querido Gringo González. Reitero, mira... Lo que hace Senegal es muy distinto a lo que hace Bolivia. Por ejemplo, en Senegal, usted sabía, ayer estaba bien metido con el tema de los de, de Senegal, a ver qué han hecho los, estos, eh, estos jugadores, este, esta selección, y resulta que la selección boliviana la tenían estudiada desde el primer día que se enteraron que iban a jugar con Bolivia, ya la tenían estudiada. Ya mandaron los videos a sus jugadores, a sus clubes. Ya les mandaban, ya, estos son los posibles convocados. Oye, mira, eres un posible convocado, te estamos mandando. Este es el trabajo que se tiene que realizar para el próximo partido FIFA. Estos es son los videos de la selección boliviana. Entonces, ellos trabajaban en sus equipos, pero en la noche tenían que trabajar para la selección. Entonces, los tienen... Si aquí nos quejamos de que hay tiempo libre, imagínense a los jugadores de otros países. Entrenas doble turno. En la noche tienes que entrenar para tu selección. Ya ni siquiera le atienden a la familia. Los de Senegal ya lo tenían estudiado a Bolivia. Y cuando se reúnen, es simplemente para pulir detalles. A ese nivel. Así es, más detalles. Ah, a propósito, ellos hablan francés. Me costó mucho poder traducirlo. Gracias a Dios, hoy en día hay traductores eh, online. Tú le pones y te salen las letritas abajo, pero hay que ciertas correcciones y demás. Pudimos traducir, esto es lo, lo que decían los senegaleses antes del partido de Bolivia. Senegal trabaja con intensidad. Antes de llegar a la concentración, el entrenador mandó unos videos para que cada jugador de los ya convocados trabajen en su casa y en su tiempo libre. Y así reunirse solo para pulir detalles. Los leones de Senegal tienen todo planificado para ganar a Bolivia. El entrenador ya sabe cómo vamos a jugar. El equipo lo define, él obviamente, pero si necesita estaré dispuesto. Yo ya me recuperé de la lesión, pero no tengo el mismo ritmo de juego que mis compañeros. El entrenador al final decide sobre Bolivia. Es un equipo muy complicado. No tenemos que confiarnos. Medios franceses piensan que Bolivia es un rival fácil, pero los jugadores de Senegal toman el compromiso con respeto y responsabilidad. No podemos confiarnos de nadie. Senegal es un equipo que va al frente en busca del arco rival. No importa el equipo que esté al frente, si es grande, débil, conocido desconocido, nunca puedes pensar que ya ganaste sin jugar antes. El profesor nos habló de Bolivia. Es un equipo fuerte y que debemos respetar. Ellos juegan en Sudamérica y chocan con equipos muy fuertes, así que Bolivia no será sencillo, pienso yo. Muchos jugadores de Senegal en Europa son tentados para naturalizarse y jugar por otra selección. Tal es el caso de Musa Niacanté, defensor del Nottingham Forest de la Premier League de Inglaterra, quien podía jugar por Francia, pero escogió por Senegal. No fue muy difícil, me llamaron al teléfono y no lo dudé Entiendo que otros países quieren naturalizar africanos Porque de acá vienen los mejores jugadores del mundo El entrenador me llamó, me comentó que tiene un plan Para llevar a Senegal a lo más alto, pelear cosas importantes Jugar con la camiseta de los leones es un orgullo Él me dijo que necesita mi ayuda para hacer un equipo más fuerte Unidos podemos ganar a todos Yo quiero hacer historia y llevar alegría a los pueblos más humildes Tres diferencias de la selección boliviana con la selección de Senegal. Cuando ellos ya tenían analizado a Bolivia, nosotros nos estábamos debatiendo en que si Lampe o no iba a la selección. Otra de las diferencias. Cuando a un jugador lo llaman a los de Senegal, por ejemplo este, el de Nottingham Forest, el defensor, Moussa Niacanté. Eh, Oye, ¿quieres venir? Sí. No, pues que, que tengas un partido amistoso y que más o menos que los bolivianos, etc. Eh, la otra diferencia... Ellos ya tenían trabajado, lo toman bien y dicen, bueno, es una selección que se va a preparar para el Mundial. Nosotros... Son, no. son las... Es decir, es la selección 18 del sí. mundo, ¿no? Sí, pero jugamos contra Brasil, contra Argentina, no hay que hacernos menos gringos. No, Ayer... pero digo, por eso están ¿no? ahí donde están. O sea, no es casual que tengan el puesto 18 en el ranking, ¿no? Sí. Es por, porque hacen algo bien. Deberíamos aprender de lo que ellos hacen. A mí me ha parecido interesante que les manden videos hoy por hoy con el celular, todo. Ah, listo, un, un video a tu Whatsapp. Mira, así vamos a jugar, así, así. Nos conectamos por Zoom en la noche y, y, y trabajamos de forma personal contigo. Sí, perfecto, estoy libre de 8 a 9. Perfecto, va a haber un asistente técnico y vamos a hacer así, así, así en tu casa. Perfecto, bien. Los nuestros... Les mandas un mensaje y les suena... No contesto. Pregúntale a un tal Henry Baca. Uh -huh. En fin, ya va. ¿Vas a seguir hablando de Senegal? o oh, ya vamos a cambiar de tema ah, vale. te pregunto porque quiero mostrarte una imagen que se acabo de pasársela al equipo veamos no sé si van a tener señor. tiempo Por favor, sí. no es tiene que ver justamente tú decías ellos nos han estudiado uh -huh. ellos han estado trabajando eh, te cuento que uno de los periódicos eh, no me acuerdo we sport una cosa así no sabemos, no conocemos cuáles son los periódicos allá, pero es un periódico deportivo sí porque toma toda información de deportes. Este periódico le hace una entrevista a Escobar, ¿sí? al pájaro Escobar. Pablo Escobar. No sé si tienen ustedes la imagen. ¿sí? En, un mi, las... en un minutito más. Mire, eh, sí. ahora sí, ya, ya lo tenemos en sí, el previo. Ahí está. La vamos a poner en pantalla. Este es un, eh, reitero, un periódico senegalés ¿Sí? y Que le hace una entrevista a, al pájaro, sí, a Pablo Escobar, y allí, claro, está la, la declaración puesta en francés, obviamente, es un periódico para, para Senegal, pero dice el pájaro Escobar que cuando tú le presionas a la selección, la presionas a la selección de, de Senegal, se desordena, ¿sí? se desordena, ¿verdad? Y eh, un poco así como que pierde la claridad, ¿no? Eso, eso más o menos dice ahí. ¿Sí? Le ¿sí? Senegal devient un épique. No, eh, no, bueno, gringo lo que, es el capo, no, lo que hice, yo solo no, hablo inglés no, lo, y alemán. Te, te voy a decir, lo que hice fue básicamente ir a un traductor y en el traductor encontré esto, esta, esta, ¿no es cierto? esta declaración que dice que Senegal se vuelve un equipo, digamos, desordenado ¿sí? y además eh, un poco oscuro, dice, ¿sí? cuando es presionado. Si tú lo presionas a Senegal, o sea, un estudioso del fútbol como el Pájaro Escobar... Dice, Brillante. yo estuve seis meses antes de este partido preparándome y me he dado cuenta de esto. Así que los vamos a presionar y están fritos. Atentos en el Mundial que sí. Pablo Escobar descubrió la va? forma de cómo derrotar claro. a Senegal. Pasarle el dato a Ecuador. Pásenle el dato ellos. a todos los equipos que van a jugar contra Senegal. Tres van a Esta jugar. había sido la clave para ganarle a Senegal. Tres a mira. Pero me quiero Ecuador, volver, chang. Ecuador es uno. Ecuador es uno. Uh -huh. El otro es eh, local, Qatar Y el otro es eh, Países Bajos. o sea. Con la ayuda de Pablo Escobar, mire, y, y, y lo dijo de forma gratuita. Deberían llamarla Pablo Escobar. Es un erudito ¿Asesor? en el fútbol. Un asesor. ¿Qué bien. más tenemos? La selección boliviana. Eh, va a tener un partido muy complicado, pero lo importante acá es poner en alto el nombre de Bolivia. Creo que todos, cuando estemos expectantes del partido, eh, lo que tenemos que pedir es garra. Está bien, lo que ayer decía. Puedes, puedes no tener mucha técnica. Puedes, ten, puedes no tener una buena formación. Puede que, puede que seas feo, puede que seas doloroso, todo lo que quiera. Pero si tienes ganas, muchas veces alcanza. La selección. La selección nacional trabaja a doble turno. Sesión de gimnasio por la mañana y en horas de la tarde en el campo de juego. Ya el trabajo en el césped enfocado en el espacio reducido y conceptos tácticos defensivos. El orden táctico es fundamental. Siempre el entrenamiento de la selección es exigente, fuerte y estamos preparándonos para el partido. Se analiza algunos videos partidos de Senegal. Este jueves se definirá la estrategia de juego que se utilizará en el amistoso de este sábado. Un rival muy fuerte, mundialista. Eh, el profe Pablo, con el profe Pablo, eh, ya está preparando el partido. Ya hemos visto videos y sabemos que va a ser un partido duro y vamos a ir a con toda ganancia. 26 convocados, pero solo 11 serán titulares. Y no importa si son jóvenes o con experiencia, si es su primera convocatoria o no, lo único que importa es mostrar el talento y tener algunos minutos de juego. Bueno, me siento muy feliz y orgulloso por, por la convocatoria. Eh, sé que es una gran responsabilidad, pero tengo grandes compañeros que me van a ayudar. Hay jugadores... Eh, eh, de Europa hay mucha experiencia, pero nosotros tenemos armas con la cual igual vamos a competir. Le pongo la polémica a mi amigo Gringo González. ¿Jugar con un equipo experimentado, los jugadores mayores, mayores, mayores, o jugar con un equipo joven? De todos nos vamos a perder. Algunos dicen, <risa> Perdón, yo no. ¿Cómo? cómo, cómo ¿Qué dijiste? Tu, algunos dicen. Entonces, la polémica ah. es jugar con experimentados o con jóvenes. Jugar con experimentados, lo mejor, buscar un... Eh, un partido decente o buscaría el recambio de la selección. Es una polémica que se lo debate en la Equilibrio. Un equilibrio, equilibrio. equilibrio. Entre mayores y. y necesitas tener gente con experiencia y necesitas tener gente joven. Equilibrio. Equilibrio es lo mejor. Uy, me, me llega a la mente el nombre que tenían que ser de nuestro dueto, el arado egipcio. Vernáculo, yo le había sugerido. No, qué feo vernáculo. Arado egipcio. Mira qué inteligente. Toro joven y toro experimentado. ¿O oh, no? ¿Cuál crees tú que sería la mejor apuesta? Tampoco hay muchos ¿Quién? experimentados, hay que decirlo. ¿Quiénes son los experimentados? A ver, identifiquemos. Martins, Martins Lampe. Lampe. Y listo. Fernando Saucedo. Hay algunos que rondan de los... Es que aquí les decimos jóvenes a los de 25 años. Con decirle que me dicen joven a mí. Entonces, no está bien, ¿verdad? De 25 para arriba ya es... <coughs> Parecemos jóvenes pero no son los jóvenes. De para arriba. Bien, pienso yo que deberían apostar siempre por los jóvenes. Siempre. ¿Solo jóvenes? No, no. Mire, yo creo que en el arco Lampe está atravesando su mejor momento y si no, si no ayuda a la selección ahora, entonces, ¿cuándo? Porque cuando era suplente lo llevaban a la selección y ahora que está atravesando su mejor momento, tendría que jugar. Correcto. Adelante, Carmelo Argarañas o, o Martins. Dos los, los dos. Los a los dos. ¿Por qué jugar solo con uno? Vamos con dos, uh -huh. cuatro, cuatro, dos. Atrás el sistema. ¿quién, ¿A quién pondrías atrás? En la saga central tiene que haber un experimentado. Adrián Jusino ha tenido todos los partidos de titular con Diez strongs. Es de todos los defensores el que más continuidad ha tenido. ¿A quién está convocado? A quién está convocado, pero era suplente en Bolívar. Expulsado, además tuvo problemas. Entonces Bien. es... Tú dirías Jusino debería ser el que se adueña ahí de la saga central. Y alguien más ahí lo pones laterales creo que la Bolivia tiene Roberto Carlos Roberto Carlos bueno, Fernández es discutible es está atravesando un buen momento creo que el mediocampo es donde no hay mucho de donde uno decir tenemos un mal equipo si ves escarbando tenemos un equipo y hasta le recambio quién va a agarrar la manija del equipo quién va a ser el pensante el que agarra la pelota y quién va a ser ese no hay no en mi opinión debería ser Ramiro Vaca Ramiro Vaca Sí, es un jugador que está en el first shot, Está en primera, pero descendió a la segunda, pero mantiene el mismo Bélgica, cuerpo ¿no? técnico, es siempre una visión diferente. La, la última vez que llegó con la selección tenía eh, ciertos pases filtrados interesantes, una óptica diferente. Me parece un jugador interesante, es ahora, joven. Ahora hay que hacerlo jugar todo el partido, porque la otra vez lo metieron cinco minutos y <risa> esperaban que haga un milagro, obviamente no, no se puede. ¿no? Eh, la última palabra la tendrá el letrado y inteligentísimo entrenador que tenemos. El, en experto, la en Senegal. el, el experto en Senegal, eh, Pablo Daniel Escobar. Me mata. Ah, ni Guardiola ni Mourinho o sea, Así se le gana a Senegal. Claro, sí si sé. Es, un, es una, una papa frita un aprendiz, al lado de Pablo aprendiz, Escobar. Sí. En fin, eh, algo que, que usted quiera tocar de la, de la selección. Nada más. Todos los detalles. Mañana le voy a mostrar... Ya estamos rezando para que no sea tan grave. No, no va a ser grave. Mañana le voy a mostrar las posibles alineaciones de Senegal y de Bolivia. Le voy a jugar a Pablo Escobar, así lo vamos a desordenar a, a, a Senegal, así le vamos a ganar. Le voy a mandar un mensaje, tengo su número, espero que no nos esté viendo. Dale la tapa, pues a ver si por ahí dice no, me sacaron de contexto, yo nunca ¿Sí? dije eso. No. No. Bien, entremos en, en Always Ready. Me acuerdo que algunos portales digitales, algunos periodistas eh, decían, no, Godoy ya es. Yo me acuerdo que llegué con la promesa de que estaban buscando tres pies al gato para poder salir y que Godoy se vaya. Algunos decían, no, ya es, ya es, ya es. Pues resulta que Pablo Godoy se queda en la UTP. No te creo. Sí. Qué sorpresa. Ahí está. Imagina que vemos a continuación. Pablo Godoy se queda. No se mueve del equipo de la U de Vinto. Le voy a contar la historia. A ver, vamos por partes. Resulta que este quería buscarle tres pies al gato como sea. No me entregaron el bono de transporte. No me trajeron el agua y el café a tiempo. Eh, me prometieron un bono de vivienda. Entonces buscaron tres pies al gato y la, la dirigencia... voy A ver, un momentito. A ver, eras un ilustre desconocido que no tenía trabajo y te estamos dando dinero y oportunidad de mostrarte y que nos pagues así es malo. Aquí está tu contrato. Quieres irte, tienes que pagar rescisión de contrato. Entonces al día siguiente, este se contactó, bueno, el señor Godoy se contactó con la dirigencia de, de, de Olvarred y le dije, miren, este si me quieren tienen que pagar eh, la rescisión de contrato y es tanto. No le voy a dar los montos, pero si no, van a decir Remy y me van a achurar. Entonces Redi analizó y quiso negociar con con eh, la U de Vinto. ya tengo... La mitad y esto más. Y le dijeron, no, miren, si no me pagas entero, no se, se queda. Y si no, nos, nos mandamos flor de juicio. Entonces, entre juicio y juicio, negociación y negociación, Pablo Godoy se queda en la U de Vinto. Y los jugadores los recibieron con un aplauso al día siguiente al entrenador que llegó... ¿Cómo le dijo usted? ¿Eso es demagogia? O sea, el tipo llegó así con las manos arriba y lo, claro. lo aplaudía. Y el Godoy tipo decía, la presidencia, decía ah, me quedo no. porque soy del pueblo y porque los quiero a ustedes y vamos a llegar a ser campeones, más o menos así. Entonces, aplausos y aplausos. Y pregunta, se pregunta, preguntona. ¿Y ahora qué va a hacer el Orwell, Y ahora que se quedó con los crespos hechos. <ríe> y ahora y ahora, ¿Ah? y ahora nada, se va a hacer cargo el hermano menor. Oscar. Eh, Oscar Villegas. Gana un partido y ya lo van a dejar. Acordate. Si le gana a París, uh -huh. acuérdate que lo van a dejar. Van a decir... Pero, sí. y hay un entrenador. O sea, el plan B sí. es la siguiente imagen. A ver. El plan B de All We're Ready es este hombre. Ah, loco. Robledo. No sé si Marcelo Robledo sea para el equipo de All We're Ready. Resulta que este es muy loco. Por algo le dicen loco. Yo no le puse el apodo, pero le dicen el loco. Sí. Entonces, este, este señor... O sea, ¿qué quieres decir con eso? ¿Que entre locos puede haber problemas ¿o ¡Uy, qué? terribles! Imagínese, este señor o sea, cuando es entraba al, al... ¿Quién es el otro loco del otro lado? ¿El presidente? No, no, no. no. el dirigentes? presidente no. ¿Quién? Resulta que en sí. un partido de independiente, sí. el equipo estaba jugando mal. ¿Ya? Y este ingresaba, pateaba la mesa, les sacaba la infundia, les decía de los que se iban a morir, les dijo pechos fríos ¿Ya? y luego se disculpaba. Entonces, imagínese que Rob Ledo haga la misma con el Uber Ready que todos son señoritos y son medio saltones también, se va a armar el problema de, de Valdivieso, similar, 2.0 y mejorado. Ajá, Porque los sí. jugadores no le van a aguantar una al loco. Le van a decir, mira, ¿sabes qué? Aquí no mandas vos, aquí mandamos nosotros. Y se va a armar el problema. O sea, ya le bajaste el pulgar a Robledo. ¿El próximo, pienso, plan C? Pienso yo que no es una buena opción. Es un técnico que salió campeón, pero solo con un equipo que era medianamente limitado, pero con garra. ¿Ya? Y si va a Always Ready, no necesitas a uno que sea motivador, medio loco y que a veces le puedan funcionar las cosas. Necesitas a un estratega eh, muy inteligente. Y creo que el loco eh, no está para este equipo. Pienso yo que si red Ready escoge a este entrenador, vamos a tener más y más problemas. Correcto. A ver, vamos a ver, vamos, vamos. a estar atentos. Eh, ¿Qué entrenador le gusta a usted? Sigo apostando por Oscar Villegas. Vas a ver. Oscar le Villegas? gana a Party, sí. le gana Royal Pari ahora que juegan prontito, ¿no es cierto?, la próxima semana. Ya. Vas a ver. Va a decir, uh, está bien nomás Oscar, le daremos confianza que y a ver quede. cómo responde, no sé qué. Vuelve a ganar y ya queda nomás. Campeón. ¿Te imaginas? No, el menos pensado. ¿Tú tienes otro otro nombre? hay nombres. Se decía Cristian Díaz, ¿no? Yo Mar escuché. Mar no, Marcelo, no. no, no, es muy ratonero. Creo que para... Es que Cristian Díaz, todos no. atrás, era, más o menos. Y, y tenía muchas críticas de los hinchas de The Strongers. Los Waldinegros se deben acordar muy bien. ¿Cómo jugaba Diez Strong? Y los bistermanistas también, ya. pero con buenos recuerdos. Los de Diez Strong right, no con tan no buenos. Dale. Eh, <risa> pienso yo que Olo Reddy tiene el plantel como para jugar de forma ofensiva. Mira, lo tienes a Reyes, a Ramallo por las bandas. Eh, lo tienes a Algarañaz. Eh, lo tienes a Riquelme. Tienes cuatro jugadores, cuatro, que en teoría serían titulares en cualquier equipo, que son ofensivos. Entonces. Olgo Arredi está diseñado para ser un equipo extraofensivo en casa y darle paliza a todos. Pero, eh, bueno, son opiniones personales, pienso yo, desde mi humilde opinión. Muy bien, ¿qué más bien, tenemos? A, ayer, a, ayer le dije, voy a hablar de Bolívar, esta recta final. Hoy, hoy es jueves, bueno, hoy mañana vamos a soltar todo. Eh, lo de Bolívar, hay algunos hinchas, grabalo hincha bolivarista, honestamente. Hay algunos que defienden a Marcelo Claure, que es muy bueno, que es un exitoso, que etcétera, etcétera. Y otros que piensan que Marcelo Claure le ha engañado de una forma monumental a Bolívar. No lo digo yo, lo dice un ex dirigente. Vamos a la nota y luego le voy a explicar por qué Marcelo Maurre, Claure le estaría engañando a Bolívar. Llegó al poder, al, al Club Bolívar, llegó con la promesa de salvar a Bolívar de, de una bancarrota que fue artificialmente inflada por todos los intereses para hacerse de los bienes del club. El señor Marcelo Clara hasta el día de hoy es incapaz de mostrarme un papel donde haya sido hipotecado algún bien del club. En esos años, el club necesitaba de una asamblea extraordinaria para poder entregar los bienes del club, porque el presidente solamente era un, un, un custodio de esos bienes. No podía firmar por la venta ni por la hipoteca de ningún bien. En segundo lugar, el déficit del club es muchísimo menor al déficit que tiene año a año el, el, el Club Bolívar, porque todavía no ha mostrado lo, lo, los déficits acumulados de sus 14 años de gestión. Lo que muestra son ingresos y egresos por año. Y así están totalmente eh, en, en déficit. Por lo tanto, ¿quién engaña a quién? En la boca del mentiroso lo cierto es hace dudoso. Y este señor ha mentido durante 14 años. O tal vez más, porque esto es una imagen de archivo. Entonces la idea es ¿cuánto debe Bolívar? Porque en su momento, bueno, yo era un tanto jovencito, eh, estaba todavía en colegio pero habían unas deudas y llega Baisa, Marcelo Claure y dice vamos a hacer esto vamos a ser campeones de la copa libertadores vamos a tener la mejor infraestructura de, de Bolivia el centro de alto rendimiento y amigo, amiga no tienen nada el centro de alto rendimiento está a nombre de Claure Group el estadio de, de Tembladerani está por 20 años en a una empresa que se ha creado que es Bolívar 1925 no tienen un ladrillo no lo digo yo lo va a decir mi siguiente entrevistado. Porque la verdad en Bolívar, mucho ojo, es cierto, los títulos, la hinchada sale contenta, todos salen contentos, yo salgo contento, vamos Bolívar, etc. Pero hay, cosa, hay cosas que hay que analizar en trasfondo. ¿Qué va a pasar cuando se vaya Baiza? ¿Cuando se vaya Claure? ¿Qué va a pasar de Bolívar? Es más, ¿será que Bolívar sigue siendo el dueño del club? Porque hay un tal señor Marcelo Claure que se presenta como dueño de Bolívar. Y hay un tal grupo de City, de Manchester City, el City Group, que dice hemos comprado estos clubes en tales países y entre ellos está Bolívar. Entonces, ¿Bolívar sigue siendo de los paseños, de los bolivianos o es que ya solamente es el nombre? Eh, siguiente entrevistado, el doctor Daniel Araníbar, ex dirigente de Bolívar, quien fue uno de los que estuvo en la transición de Bolívar hacia Baiza. 12 años se entregó a Marcelo Claure y lo digo yo porque nosotros fuimos los que le entregamos un gran centro Bolívar, solamente tenía deudas impositivas y una deuda con una persona particular de 150 mil dólares, un balance auditado y presentado en impuestos internos por un millón y medio de dólares que era la deuda que tenía el Bolívar, pero el patrimonio, el terreno del Club Bolívar costaba y en esta temporada más de 6 millones de dólares. Marcelo Claro entró, vendió y no pagó un solo peso al, al Club Bolívar. Vaisa se quedó con, el, con la calle 17 de eh, trataron de, de, de vender los, eh, el estadio de Tambladerán y no, pusi, no, no pudieron porque existe una ley que no permite ese tipo de transferencias, vendieron los terrenos del Alto, o sea, es una falacia. Es una declaración completamente eh, maliciosa y carente de argumentos. Nosotros sí tenemos pruebas para demostrar los engaños que ha hecho eh, Marcelo Claure al Club Bolívar. El estadio hasta el día de hoy, en, en 12 o 14 años que ya va a estar Claure, no está. Vendieron todos los tablones del Club Bolívar, todos los fierros del Club Bolívar y hasta ahora no han hecho nada. ¿Ese dinero dónde está? Esa es una pregunta pequeña para Marcelo Claure. ¿Dónde está ese dinero? de los tablones y fierros existe toda la documentación de descargo que hemos tenido en la, en la, en, en la, en la transición que hubo entre la gestión de Cuellar y, y Guido Loaiza está todo transparente pero bueno esos son son argumentos cobardes y como siempre maliciosos de Marcelo Claure cuando está totalmente eliminado demostró ser un dirigente que no sabe de fútbol no sabe armar equipos pero sí sabe una cosa vender lo que no es suyo. Eh, ¿Usted sabía que en su momento Bolívar tenía buena infraestructura? Sí, por supuesto. Soy testigo. El, los terrenos del Alto, los terrenos sí. de Cotaúma, el gran centro de mario mercado. Me acuerdo que tenía incluso una, una propiedad en Achocalla. Era un lugar donde iban a concentrarse. Incluso alguna selección se fue a concentrar. Era, era un hotel, alguna cosa así. que no, no sé si era del Bolívar, pero tenía alguna, alguna vinculación al club. Era también parte de eso. Ahora, amigo bolivarista, pregúntese, ¿qué tiene? Y si es de Bolívar, y si usted como socio o como hincha va a poder disfrutarlo. ¿Usted como hincha va a poder ir al, al centro de alto rendimiento, como antes se lo hacía al gran centro Mario Mercado? ¿O va a poder entrar al estadio eh, y decir, este es patrimonio de nosotros? Eh, hay muchas cosas que en cuanto se vaya a Baisa o se pueda develar, eh, se van a saber muchas, pero muchas, muchas cosas y vaya uno a saber quién se pueda hacer cargo porque dirigencia no tiene y eso es lo que nos va a decir el siguiente entrevistado ¿Cuál es la dirigencia de Bolívar? ¿Usted conoce algún dirigente de Bolívar? ¿Hay algún dirigente? ¿O es que Claure toma las decisiones y todos tienen que aceptarla? Señor Dips, ex dirigente de Bolívar Porque lamentablemente los dirigentes del Club Bolívar son empleados en este momento de vice. Nunca han sido dirigentes futboleros. Baiza tiene que, cuando se vaya, tiene que dejar claramente, según ese contrato mal hecho, tiene que dejar tan igual el patrimonio que tenía el Club Bolívar. Y ojalá que nos deje otro gran centro como tenía un Obrajes. Sino que esa soberbia ha llevado a pagar eh, sueldos eh, sumamente altos a familias, porque hay familias enteras que trabajan en el Club Bolívar como, como funcionarios, hay familias enteras de los, de, los, perdón, de los empleados que ahora fungen de directores eh, o de dirigentes y todos esos gastos se tienen que auditar. algún momento alguien va a llegar para que se auditen. Y obviamente lo más grave de todo esto es que se han llevado el patrimonio del Club Bolívar. Es una barbaridad que, que una institución representativa del fútbol boliviano, eh, propiedad del club del fútbol boliviano tenga que tener un, un dueño, que demuestre qué que que plata ha puesto y qué plata se ha llevado. En ese momento yo soy una persona que estoy criticando esa su actitud y en esa actitud voy a estar siempre al frente defendiendo el patrimonio y fundamentalmente el corazón bolivarista. La incapacidad de los dirigentes actuales, la incapacidad de sus empleados. Obviamente, como son dirigentes empleados, tienen que bajar la cabeza a lo que dice el patrón. La incapacidad de sus empleados. Obviamente… Como son dirigentes empleados, tienen que bajar la cabeza a lo que dice el patrón. La incapacidad de sus empleados. Obviamente, como son dirigentes empleados, tienen que bajar la cabeza a lo que dice el patrón. Para cerrar el caso de Bolívar, ayer le dije, voy a hablar de Bolívar, voy a sacar todos los trapos. En fin, eh, para cerrar el tema de Bolívar. ¿Quién le puede decir algo al señor Marcelo Claure? Yo me acuerdo que alguna vez se le cuestionó a un jugador, un dirigente, bueno, una persona de base, ¿quién eres vos? Yo he hablado con el dueño y ahí nos enteramos que Bolívar tenía dueño, era un español, tiempo atrás. Eh, la pregunta es, amigo bolivarista, amiga bolivarista, hincha, socio, ¿usted sabe la realidad de su equipo? ¿Usted sabe las consecuencias que pueda tener? Buenas o malas, porque la, la gestión de Baiza dice, cuando se vaya Baiza dejará la misma infraestructura, el mismo valor en cuanto a infraestructura deportiva a Bolívar. Ahora, puede que me esté equivocando y, y Baiza sea todos buenitos y dejen una infraestructura maravillosa a Bolívar. ¿Cuándo se va Baiza? ¿Cuándo vence el contrato? Del viene? centenario, un par de años más. ¿El centenario que es el 25? Sí. O sea, estaríamos hablando de hacia el 30, más o menos, que estaría dejando. Más o menos. Es que eh, ellos... No tienen o... tiempo para, para hacer infraestructura, ahora tienen todavía por delante. Que más... cumplan sus promesas. Eso. Que lo hagan. Y que los bolivaristas puedan gozar de una infraestructura maravillosa. Y que sea la mejor institución. Deportivamente lo es. Es el equipo que más títulos tiene, le duela a quien le duela. Es el equipo que más lejos ha llegado a nivel internacional. Y sería maravilloso que también sea el equipo que mejor infraestructura deportiva tenga en su propiedad y no de terceros. O tenga que estar prestándose de otros. De acuerdo, de acuerdo. ¿Alguna, ¿Algo más? Nada más, está todo dicho. Permítame dar el mensaje. No, ¿y el fixture? ¿No tienes el fixture? Sí, sí tengo, pero va a ser después de la... De, Mire, tenemos Senegal. Si nos adelantamos, ¿qué le vamos a vender la próxima? Ah, cierto, no, vamos con el fixture la próxima semana no va a estar. Eh, <risa> vamos al mensaje, pasa? por favor. ¿Qué pasa con Rime? Tenemos un mensaje. Va, primero el tuyo y después el nuestro. Va, ahí dale, está el mensaje. Dale. De los últimos mensajes que dará este pechito goleador. Se van a... Ahí está, la imagen. ¡Pinche! Perdón. A la cima no se llega celebrando éxitos, sino superando fracasos. Y la verdad, yo comparto totalidad porque todos fracasamos, a veces hay gente inescrupulosa que también te hace fracasar o que... En fin, pero a la cima pienso que uno puede llegar superándose a sí mismo, buscándose las oportunidades y cuando uno las tiene también saber agradecer eh, quien les abre las puertas, eh, cuando uno lo está pasando de bien y la están... Sintiéndose maravilloso y después, sabes el momento, la vida llega y te dice, no, hasta aquí no más. Entonces es bueno eh, disfrutar lo que uno hace y, ¿Y superarse a sí mismo. por qué esa, esa cara ahí pusiste? No entiendo. Pongo la cara de guerra porque así tenemos que afrontar los días. Ah, ya, bien. Si alguien te cara. mira mal, le miras mal doble voz. No, pero ¿qué son esos mensajes? Por Dios. Volvamos, no, está bien. Hoy me he venido agresivo. Sí, sí. no, no, no, hace varios días que te noto así. Pero bueno, en fin, ayer el león, el otro día no sé qué, rompiéndole los tobillos no sé a cuántos. Y mañana va a estar atento al mensaje de mañana. Ya. Yeah. Y va a estar atento a la presentación de Remi Conde. Solo por mañana, gringo. Yeah. Me puede permitir pero, pero, que todo. yo tenga mi propio... O sea, usted me presenta normal. Pero ya en la musiquita va a haber una presentación de Reni para Remy. Uy, caramba, quiero estar ahí, quiero ver eso. Sí, eh, hablando de mensaje, a ver si con este te ablandas un poco. ¿sí? Llegó ayer, lo teníamos registrado, guardado, justamente te fuiste, así que no, no pudimos pasarlo. Eh, creo que lo pasamos, ¿no? ¿Al aire o no salió? ¿Salió, no? Salió, ¿Qué? Salió. Claro, como tú ves otros canales, entonces te lo perdiste. No, pues, Ahora te permito que vuelvas a verlo. Vamos a hacer la repetición, ¿sí? A ver, escuchen, por favor, presten atención y recuerden los que lo vieron, lo escucharon. Muy buenos días, gringo. Tengo un mensaje para Remy. ¿Por qué me rompió el corazón justo en el Día del Amor? ¿Quién es Gina? Yo que soy su fan número uno. Gracias, saludos desde Oruro. ¡No! Oruro, Irene. Mira, Irene... Mmm, no era mi intención, no es mi intención. Eh, honestamente, si... Sí. ¿Qué sí, no es no golpeado? Golpeado. Aclara, ¿qué es no Lastimar. Ah, este no. pero la serio, lastimaste, ¿no? ya dijo que y, la lastimaste. Y, y, y la verdad, me, me disculpo, no quiero lastimar a nadie, no es mi intención. Eh, si te he ofendido o te he lastimado de alguna manera, una vez más disculpas. Eh, el, el audio me deja perplejo, honestamente, el audio me deja sin palabras. ¿Por qué? Hablaste con ella, obviamente, le reconociste la voz ese cachito, ¿no? Muy buenos días, gringo. <risa> Tengo un mensaje para Remy. Es, es, qué increíble es, es, que son, ¿no? El claro. Corazón, claro. Justo en me encantaría el problema, saber quién es Irene. El, el problema fue el, fue el siguiente. Fan, no eh, la, Gracias, saludos. De este a raíz de la declaración que hiciera Remy, ¿no es cierto? Que después se dio cuenta, obviamente, que metió la pata, hicimos el bar y se confirmó la, el delito, la falta gravísima, que era hablar de otra persona. Y claro, obviamente, su inmediatamente su. Su, su amiga, digamos, bueno, no quiero meterte en problemas, no pero, quiero meterte pero en problemas? Vas a sin Irene y sin China. ¿China, Gina? ¿Cómo era? Mire, Gina, Gina. Eh, Tienes que el, definirte, dos mujeres, un camino, hermano, está bien para una novela, pero no para la vida real. Rey, mi hermano, no, seamos serios. Creo que a partir del lunes solucionaré mis problemas. <risa> Gringo Aquí es un la placer. La flota este. Oruro sale desde las 6 de la mañana por si acaso. No y temprano. yo estaba hace tiempo, tiempo atrás estaba en Oruro había no, no, hay un lugar maravilloso. Se ser, sí, el Choto Goleador sí, sí. y sí. puntual como siempre. O sea tú no tienes quien te... No yo tengo solo que. <risa> Está bien. Usted pues sabe ahí. usted sabe. Los Un abrazo China. ¿Qué? A usted sabe. Los Un abrazo China. ¿Qué? A usted sabe. Los Un abrazo China. ¿Qué? Bien, vamos a entrar. Eh, un beso. Dijo? también. No, a ver, no, gringo, por favor, ¿qué es eso? Esto ¿Es de chicanería? O sea, vengo yo a hablar de deportes y me sale con este tipo no, perdón, de cosas. Con tú esta saludaste, música. yo no saludé. O sea, tú saludaste. Cortémosla. Y llegó el mensaje de Irene, obvio, ¿qué esperabas? Que Irene quede ahí indiferente. Obvio eh, que no iba a quedar. También llegaron mensajes de Cochabamba y de Santa Cruz, gringo. O sea, me tengo que disculpar con, con todas las personas. A no, ver, no. ¿Cómo se llama bien? la de Cochabamba? No, ya no me voy a meter más, más, más, más, más, más problemas, Chris ¿Y la de Santa ya, Cruz? Ya ahí. Tampoco, ya. Okay, hay más <risa> mensajes para Remy, me dicen, ¿no? A ver, ¿qué más le dicen ¿Ah, a qué? Remy? A ver, si tú le, llegas a leer eso, ¿qué dice? Buenos días, Remy Gringo. Voy al programa como dos meses, más o menos, y me gusta el sector de deportes. Ah, a mí también me gusta, pero no va a poder ser. No sé por qué, pero supongo que es porque Remy... Lo hace digerible. Lo único que no me gusta es cuando da órdenes de quitar o cambiar imágenes después. Es bueno. Saludos, Remy. Un abrazo, un abrazo. Eh, Cecilia Martínez. Cecilia Martínez, un fuerte es, abrazo a la eh, distancia. Gracias la, por atención. A seguir. la distancia. ¿Ella es la de Cochabamba o la de Santa Cruz? <risa> Gringo, Cecilia, usted va a ser. ¿de dónde eres? ¿De Santa Cruz o de Cochabamba Remy, igual vamos. otro mensaje. Remy, igual vamos a perder con todo respeto, creo que de todos los comentarios. Comentarios desubicados que haces. Este fue uno de los peores. Creo eh, que por llamar la atención dices cosas medio, medio, ¿no? Saludos, gringo, desde Villa Armonía. Oye, eres mi vecino. Julio, eres mi vecino. Defende a los tuyos. No, no, es que eres no, es que... mi vecino. No. Estábamos ahí en la cancha Picapiedra, en la escolita Waldo Valiviana, en el Colegio Pedro Poveda. Por favor, Julio, eres mi amigo, yo sé que tú estás viendo, quiero que Escucha. te retractes de esas palabras ¿A qué, a qué se refiere Soy Julio? Soy tu vecino Hubo un momento en el que tu inconsciente te, tra, te, tra, te traicionó y dijiste eso, igual vamos a perder, dijiste y yo te, ¿Cómo? te dije yo, ¿cómo? no, dicen, dicen, no, ya está, ya la metiste Julio, eres mi, eres mi vecino, tal vez éramos hasta compañeros de colegio ¿Cómo Dios? vas a decir eso, Julio, por favor? Yo en este estoy con Julio. Es más, a... Julio, hoy a la, a la una y media voy a estar en la villa. Para poder saludar y conversar contigo. O sea, lo estás amenazando a Julio. No. Julio, cualquier cosa que tengas, cualquier problema, me llamas nomás. Yo también tengo unos amigos ahí en, por, en, por en la por recta, la En la recta final, ¿Sí? Remis, ha venido todo un gallo. Qué tipo. Qué Bien. tipo más. ¿Hay alguna más? más ¿Algún mensaje que más que re... quiero decir? Ninguno más. ¿Sí? sí ¡Ay! Oh. ¿Quién es? No, si es reclamo de Tan pensiones, por favor, no pasen Remi. eso, ¿no? No pasen eso. Por Me por lo favor. quiero adoptar y traer a Cochabamba. <ríe> ya se están peleando, mira lo que has generado, Remy. Un <ríe> éxito lo tuyo. ¿Y quién es el Remy? ese? ¿Eh? no? Lástima que. Que te el has éxito de, de vaquita, ¿ok? El éxito y la alegría du duran poco. Mirá al Remy. Mira, igualito. Mira, mira, mira. ¡Qué bueno! Te quieren adoptar en Cochabamba, hombre. Vos sí que tienes yo, suerte. Yo, yo quisiera... Bueno... No, mejor no digo lo que quisiera. Dilo, dilo, dilo. Yo quisiera quedarme más días aquí. Pero ¿y más tiempo, tiempo? aquí. ¿Quién, ¿Quién te está diciendo que no estés más días? ¿Ah? Ya el, el tiempo nos va vale. decir. <risa> Mañana ya vamos a, vamos a hablar. En fin. Dale. Mejor no me pongo sentimental. Gracias. ¿Hay algo más, don Remy? No, lo único. Nada. No, bueno, que tengas un lindo día. Que la pases muy bien. Mañana nos reencontramos. Disfruto estar acá. Ma no, nosotros muchísimo tu presencia sin duda les, le aportas mucho al, al programa. Entonces mañana nos vemos acá, ¿sí? Mañana. Dale, con fuerza, con fuerza y mucho ánimo. Como ese fiera que pusiste ahí en la fotografía. ¿Sí? Igual así, sí. con esa actitud. Congar. Poderosa, tú sabes. Gracias, Green. 9.41. Vamos a la pausa.